indagando dentro de estos 27 ítems no se encuentra registrado los seis puntos cargamento bélico descritos en la carta en el que el comandante de la Fuerza Aérea General Terceros agradece al embajador de la Argentina. Hemos indagado ¿Qué podía haber sucedido? ¿Por qué no está esto, este ingreso dentro de los registros? Es que no existen registros de ingreso, de ingreso desde la Argentina hacia Bolivia, de manera regular, sino están fuera de los 27 ítems que ha tenido un procedimiento. Y esto nos llama profundamente la atención.